Términos y condiciones y listo. Tienes tus estaciones oficiales a la mano. PRTV Plus, nuestra. De Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Felicidades Puerto Rico Espero que se encuentren muy bien Celebrando la víspera del Día de Reyes Les saluda José Juan Cañón Díaz ...agradecido de su compañía para presentarles los sorteos nocturnos... ...de hoy jueves 5 de enero de 2023 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por la Auditora Isabel Román... ...de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...aquí en el estudio. Espero que hayan realizado sus jugadas a tiempo... ...porque estamos en horario especial... ...hoy celebrando Víspera de Reyes... Recuerden que mañana viernes 6 de enero, Día de Reyes, no habrá sorteos. Regresamos este próximo sábado 7 de enero con tus sorteos favoritos. Y prepárate para celebrar porque Powerball te espera con un acumulado de 325 millones de dólares para que comiences el año como millonario. Y el otro cash para el próximo lunes 9 de enero viene para ti. 540 mil dólares garantizados y te los llevas en un solo pago, al igual que la doble revancha que está en 110 mil dólares. Juega y dale a tu vida el mejor comienzo con Lotería Electrónica. Añadiendo Wild Ball a tus pegas, tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que pídelo ya. ¿Y qué tal si ahora damos comienzo con el sorteo del Wild Ball? Y el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el 5. El 5. ¿Nos movemos para el sorteo del pegado Boleto en mano y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número Es el 2 El 2 Segundo número Es el 0 El 0 El número ganador en el Pega 2 es el 2 0 El 20 Continuamos con el sorteo del Pega 3 Vuelve de mano y mucha suerte mi gente Estamos listos Para recibir el primer número Es el 2 el 2, segundo número. Es el 1, el 1, tercer número. Es el 5, el 5. El número ganador en el Pega 3 es el 2, 1, 5, el 215. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico.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 el 68-22. Muchas felicidades a todos los ganadores de la noche de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos el sábado. Que sigan disfrutando de esta noche y que el mejor regalo que puedas brindar sea el amor y la paz. Que mañana pasen todos un excelente Día de Reyes y felicidades Puerto Rico. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. WIPR y los cantores de Vallabón. Este proyecto es un proyecto bien lindo porque es una orquesta de más de 30 músicos, con un cuerpo coral de seis cantantes, cuya filosofía es preservar nuestra música eh, y, y hacer que las generaciones nuevas tengan la oportunidad de escuchar esta música, pero en una estructura orquestal como esta. Y que tengan esa experiencia maravillosa de escuchar música en vivo. En este momento, quiero invitar para que venga acá al frente la persona responsable de este proyecto que le dio vida y lo mantiene vivo, nuestro honorable alcalde de Carolina, el señor José Carlos Aponte Dalmao. Buenas noches, ¿cómo se siente? Buenas noches, maestro, me siento muy bien. Es una noche exquisita en este programa para las televisoras del pueblo de Puerto Rico. Una idea tremenda que tuvo nuestro amigo Edgardo Huertas. Y estamos aquí, esperemos que eh, eh, hayamos hecho una labor que le haya le dado la satisfacción que le esperaba. Yo estoy seguro que sí. Vamos a hacer una canción que yo le voy a pedir a usted que me cante con la trompeta la melodía